El 2 de octubre es un día muy importante para los escribanos porque se instituyó precisamente como el día internacional del notariado latino. Y tenemos el orgullo los argentinos de decir que fue un argentino, José Adrián Regri, quien tuvo la iniciativa de convocar a un congreso internacional en el año 1948, que se llevó a cabo en Buenos Aires. Fue tal el entusiasmo que inmediatamente los otros países, en particular España, con una larga y valiosa tradición en la materia notarial, que ellos quisieron seguir con esa eh, iniciativa, movilizarla, motorizarla. Y así fue que se decidió que a cada dos años se iba a ser un Congreso Internacional. Bueno, efectivamente, a los dos años, en el año 50, se hace en Madrid. Y resultó que ahí se instituyó, entonces, en ese momento, el, el Día del Notariado Latino. Es decir, esto no es casual, ¿no es cierto? Esto es porque nuestro sistema de notariado, en comparación con los otros dos grandes sistemas que se... No cumplen con la misión social y la seguridad jurídica como lo cumple el nuestro. Por eso, por decantación, se ha ido haciendo que países de una tradición jurídica distinta han adherido y hoy son miembros de la Unión Internacional del Notariado Latino. Una Argent sí, otros argentinos ya fueron anteriormente presidentes de la Unión, como Néstor Pérez Lozano y otros más. Pero, la primera mujer es la doctora Cristina Mella. Se ha demostrado las bondades del notariado latino como realmente una, una institución que resguarda la seguridad jurídica y la paz jurídica tan necesaria en estos momentos. Nuestro colegio es muy anterior a eso. Nuestro colegio ya tiene más de 130 años. 130 años en los cuales hubo una evolución permanente. Porque nuestro colegio empezó, los escribanos, los primeros escribanos, eran escribanos que daban un pequeño examen ante las cámaras de apelación y con eso empezaban a ejercer. Después se hizo una carrera corta y después se llegó a hacer más que la carrera de derecho, que es una institución que se fue fortaleciendo y se sigue fortaleciendo, no solamente en cuanto a lo que les brinda por ejemplo la Universidad Notarial, una creación magnífica de, de nuestros queridos notarios este, que, que re, marca rumbos realmente en las la cuestiones de derecho, la revista la revista notarial, no quiero hablar mucho de eso porque es como que me tocan las generales de la ley, es una revista que es la decana de América, la primera revista jurídica de América. Realmente una cosa este, muy importante, ¿no es cierto? Y bueno, obtuvo el, varios premios, entre ellos el premio a La Mejor Revista Científica del País, otorgado por APTA. Y, y la labor del colegio sigue, sigue, sigue, sigue que nunca se conformaron con eso, siempre tratando de perfeccionar a los notarios y tratando también de devolver a la comunidad todo lo que la comunidad le dio al colegio, ¿no es cierto?, en, en muchas, en muchas manifestaciones. Y bueno, sus comisiones de cultura son el ejemplo más eh, supino, digamos, de que realmente este, se sigue brindando a la comunidad, este, no solamente en la parte jurídica propiamente dicha, sino en la cultura en general.